dije anato mía Sí, mamá yo sé que es suya que no es mía por eso anato suya repetí conmigo potato anato anato mía decir mía